Tan importantes días como hoy en los que visibilizamos y hablamos de lo que realmente importa, que son las personas. Bueno, si me, se me caen las lágrimas, lo siento. Yo, Infinito Autismo, una dinámica nueva para el autismo. Y precisamente este es nuestro objetivo en la Federación. Muchas gracias en nombre de todos los campeones. Todos hemos de implicarnos con hechos y también con actos simbólicos en esta meta compartida que es conseguir la inclusión real y efectiva de las personas con trastornos del espectro cristal. Todos somos diferentes, todos tenemos mucho que aportar.